hola buenos días estamos aquí para hablaros de otra píldora acerca de trabajar en psicología monta tu consulta y hoy quiero hablar con vosotros acerca de un consejo porque es algo que nosotras tanto mónica como yo a lo largo de los años desde que iniciamos nuestra aventura con Actúa psicología positiva eh, es algo que nos ha pasado muchas veces que caemos una y otra vez en, en ese mismo, no sé si es un error, pero realmente es algo que, que, que no ayuda, no aporta y si estás empezando, si estás pensando en, mota, en montar tu propia consulta y en empezar a trabajar por tu cuenta yo eh, creo que es el momento de, de decirte algo, creo que es el momento de darte un consejo que posiblemente te ayude a evitar muchas pérdidas de tiempo, a evitar muchos quebraderos de cabeza y mucho trabajo que luego eh, no da sus frutos. ¿Qué consejo es? Es uno muy sencillo, enfoque, o sea, pon el foco en aquello que realmente quieres. Y es verdad que muchas veces, sobre todo cuando tienes una inquietud emprendedora, cuando quieres hacer muchas cosas, es difícil mantener ese foco. Pero aunque el símil esté muy trabajado ya, aquello de cuando tú quieres hacer fuego con una lupa, si estás moviendo la lupa continuamente de sitio, al final no hay manera de que el rayo de luz atraviese la lupa y realmente caliente lo suficiente como para hacer fuego pues aunque el símil esté muy manido ya, eh, enfocarte en aquello que quieres funciona un poco igual que el rayo de sol a través de la lupa. Si no te enfocas, es difícil que puedas conseguir lo que quieres. No digo que no lo vayas a conseguir, pero el trabajo, el esfuerzo, la cantidad de tiempo que pasas y te diría incluso que pierdes eh, al perder ese enfoque, no, no merece la pena. Es preferible que dediques un tiempo a analizar qué realmente quieres, dónde realmente te quieres enfocar, a qué me refiero a que si lo que quieres es crear tu propio gabinete, montar tu propia consulta, enfócate en eso pero no te dediques a hoy busco trabajo a ver eh, si salen ofertas o plazas para trabajar en la administración pública mañana contesto a todas las solicitudes de empleo que hay en todos los centros de psicología y envío currículum vitae a todo el mundo, pasado busco locales para alquilar, al otro es decir enfócate elige algo y pon todas tus energías en ello porque no va a tardar menos por andar picoteando en todos los sitios no creas que eso va a ocurrir lo más probable es que al final acabes haciendo algo que igual no era lo que querías así que es el momento de que te pares analices tomes decisiones y te enfoques en conseguir eso que has decidido que es lo que quieres para ti te lo digo porque a nosotras nos ha ocurrido muchas veces que ese ir cambiando el objetivo de cuál es el siguiente paso nos ha llevado muchas veces pues eso, a acabar dando muchas vueltas y si nos hubiéramos enfocado en ese objetivo que realmente era lo que queríamos eh, y en este caso es hacer crecer Actúa eh, bueno, pues seguramente hoy somos grandes hoy tenemos muchos centros abiertos hoy pero lo hubiéramos conseguido antes, hubiéramos conseguido que más psicólogas y psicólogos trabajaran con nosotros, hubiéramos conseguido ayudar a más personas porque tendríamos más, más centros abiertos, bueno, es tu oportunidad, eh, es un consejo, lo puedes coger, puedes dejarlo pasar, pero si realmente quieres que sea más rápido, si realmente quieres conseguir lo que siempre has pensado que querías, enfócate en ello y no te distraigas con otras llamadas que pueden ser muy luminosas, pero que al final posiblemente no sean lo que tú quieres. Nada más, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya por lo menos abierto un poco los ojos y te haya ayudado a enfocarte, ya me contarás qué tal. Nada, un saludo, pásalo muy bien, adiós.